¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva edición de Pick and Rock. Por un lado, en la Conferencia 2, terminó la fase regular, arrancaron los playoffs. ¿Alguna sorpresa? Bueno, lo vamos a estar viendo. Mientras tanto, en la Conferencia 1, que es por lo que vamos a arrancar, el puntero, cada vez más puntero, hay un segundo consolidado y un lote de perseguidores. Así arrancamos este Pick and Rock con el resumen de la Conferencia 1. Regatas en Casa de Celeste recibía Peñarol... Penetración y rebote ofensivo Para uno de los goleadores Pizza Dimeo 15 puntos para él 17 para Suárez, sería el goleador Nico Rauch aquí con el bombazo 8 puntos para él, 11 para Guido de la Bedoba El goleo repartido en el equipo de regatas Son imágenes del tercer cuarto Donde él empieza a quebrar el conjunto celeste Aquí con este bombazo de Guido 13 para Bauti Solda 9 para Lautaro Achur 9 para Nico Bros Lo más destacado en el equipo de Peñarol, que no le encontró la vuelta al partido, que lo corrió de atrás, que parecía este tipo de acciones, con Dimeo en la pintura. Y aquí con esta corrida también, triunfazo de regatas 80-61 frente a Peñarol. Ferro de casaca azul recibía a Olimpia, que así atacaba a Pic Central, la caída del grande, el doble de Máquinon, 11 puntos para él, y esta era la respuesta, algo parecido. Para el equipo de Concordia, Obregón yendo para adentro, pero iba con la individual y anotaba. 8 puntos para Joaquín, el goleador iba a ser Joaquín Ortiz con 17, al igual que Octavio Poque con 17. Cayo Trufa, bombazo cuando no, 7 puntos para él. Descontaba Ferro que venía corriendo de atrás en el tanteador. Iber para adentro aquí con la bandeja Trufa, más rabia el goleador Octavio cuando no, poniendo las cosas en su lugar. Ganaba Olimpia por la mínima así atacaba el 2 con 2 minutos finales ya del partido yendo para adentro máquina con la conversión 14 para bota 12 para gase 12 para facu carulla y sobre el final este bombazo clave para darle vida a ferro Trupa lo ponía al frente desde la línea y se terminaba el partido bota que penetraba largo doble de alfonso y lo cortan con falta se terminaba el tiempo regular ...y encima León marraba el primero, quedaban tan solo décimas... convertía el segundo, no le iba a alcanzar triunfazo de Ferro. En Gualeguay BH recibía a Central y la bienvenida se la de ese hombre... ...Nacho Echeverría, local, bombazo. Especialidad de la casa, 13 puntos para uno de los goleadores del equipo Gualeggio. Heraldo Ruso en la pintura, haciendo lo que mejor sabe hacer, 10 puntos... ...y doble dígito también en rebote... Así atacaba BH y esta era la réplica de central con la penetración por mano hábil de Pividori. 12 puntos para él, 10 para Berna, 6 para Rebelo. Pero este chico iba a ser clave. El goleador, Guido baldani 21 puntos. Llevando adelante la ofensiva de BH. Pividori nuevamente en la individual. Rotación y el goleador central iba a aparecer aquí con la flotadora. Carlos Benítez avilán 19 puntos para él. Pero desde la línea lo empezaba a cerrar BH de la mano de Russo. Y con esta corrida, Baldani se llama el triunfo de BH en Goleguay. 70-61, triunfo del equipo Gualeggio. Neptunia en casa, de rojo y verde, recibía bancario de Goleguay. Y el bombazo del equipo Gualeggio. 13 puntos para Calderón, recién lo veíamos en imágenes. Penetraba Ofeli cuando no. 18 puntos para él, iba a ser uno de los goleadores. El otro sería Cristian Pérez con 23. 18 para Iniguez, pero sí defendía... Neptunia y así lo convertían en la pintura Calderón 13 puntos para él te cogerés desde la línea 21 puntos uno de los goleadores de bancario el máximo sería Agustín Silva con 26 nueva penetración de Neptunia ya son imágenes del último cuarto estaba al frente por la mínima el equipo visitante buena penetración y conversión de Santi Calderón y desde la línea empezaba a descontar Neptunia 18 para Goffelli, 18 para Iñiguez, 14 para Sequeira. Y sobre el final del juego partido, empatado, rompe Pane. El gachito y la conversión en la pintura para Bancario. Y aquí con 8 segundos no logra cortar Neptunia, insólito. No puede cortar, perdía por 2, se le escapa el partido y lo pierde en casa, 88-86. La queja de Ramírez Acevedo ganó Bancario como visitante. Sanjo el puntero recibía a Racing y cada vez más puntero lo recibía a bombazo limpio. Gaitán con el primero, 20 puntos para él. Otro bombazo más de Sanjo que estuvo de 17-33. de 33. Leo Cuarros y el bombazo, otro más. El goleador, 33 puntos para él. Leo anotó 7 triples. También corría, también anotaba desde aquí el goleador del partido, cuando no? 33 Cuarros, 20 de Gaitán, 18 de Vicentín, 9 para Denis y así atacaba y descontaba Racing. son imágenes del tercer cuarto en la pintura, 18 para Jorge Schaaf 13 para Verón 13 para Gabochi pero le costaba a Racing. y encima, encima la pasaba mal en este periodo perdía la pelota, le corrían y le anotaban, era todo de Sanjo cada vez más puntero, 91 a 72 triunfazo con este hombre clave Atlético recibía en Tala a Luis Luciano, así atacaba a Salazar y convertía el goleador, cuando no, 25 puntos para él. Pero en Atlético Tala iban a aparecer sus baluartes. 23 para Liu, 19 para Zagar Sasuke. que posteriormente salió lesionado en la rodilla. Descontaba aquí Fabricius. Estamos viendo imágenes del último periodo del arranque. Y este hombre, cuando no, Isaac Monti, 16 puntos. Toda la experiencia del goleo. Para el siempre vigente, Isaac y va a ser triunfazo de Atlético dominando el juego, que mira hacia arriba que frena la escalada de Luis Luciano bombazo Isaac, una vez más y con este triple lo cerraba triunfo de Atlético, tal a 74-62 frente a Luis Luciano Habla de posiciones en la Conferencia 1. Sanjo cada vez más puntero, bancario cada vez más escolta y central entre Arriano con esta derrota cada vez más tercero. El resto de los perseguidores realmente muy parejo. Cierran Ferro 5-11, Luis Luciano 3-13. La próxima fecha para la Conferencia 1, la decimoséptima: Olimpia Racing, Ferro BH, Peñarol recibe Neptunia, Luis Luciano Regatas, bancario sanjo duelo de punteros central entre el y Atlético tala Así pasaba el resumen de la conferencia 1 con sus últimas fechas de fase regular tanda y regresamos con la conferencia 2 y el resumen de pican rock nuestras radios nuestro canal nuestras revistas.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 Continuamos en Pican Rock. Recordad que este programa lo podés ver a través del canal de YouTube de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Momento de la conferencia 2, se terminó la fase regular. Empezaron los playoffs, fase de eliminación, y este es el resumen. Playoff en la conferencia 2, tercer juego. El segundo lo había ganado Juventud en Gualeguaychú. Bombazo para el equipo de Juventud. Y aquí Manulado, clave para empatarlo. Tercero y definitorio punto de la serie. Estaban igualados. A ver, Pascual no podía cerrarlo al juego en tiempo regular. Y nos vamos a suplementario. No había mañana para estos equipos. 34 puntos para Matías Novero. 31 para Manulado. Pascual aquí en la conducción nuevamente con Mano que iba a ir para adentro. Y iba a ser clave. Sobre todo en el cierre del partido. Mano para arriba. Falta así. Doble también. Y Zanique respondía así. Con este hombre clave, Ignacio Felay. 18 puntos para Nacho, 18 para Mendoza, 13 para Richard ganaba por un doble Sani, y Manulado quien si no, yendo para adentro convertía, pero este doble iba a ser clave, junto con este hombre Gelache apareciendo en momentos claves esta linda bandeja, cambiando de pie y de dirección aquí con la misma fórmula, le cerraba en el camino, pero aparecía Felay, y ese lejano doble fundamental para Sani que lo cerraba Descontaba Novelo desde la línea y lo cerraba Díaz para Zarinetti. Triunfazo de Sani que clasifica, ganó 86 a 82. Urquiza de Santa Elena de Naranja recibía la armonía de casaca blanca tercer y definitorio juego. Y a puro bombazo lo recibió el equipo de Santa Elena. Allí lo vemos. El segundo juego había sido favorable para el conjunto colense por cuatro. Se terminaba el tiempo regular empatados. Urquiza para ganarlo. Marraba. Y de atrás de mitad de cancha este bombazo que valía. Pero Marraba nos vamos a suplementario. Revechi que Corregía Urquiza. Ya notaba. 18 para Len. 15 para Fabricio. 14 para Leiva. 12 para Ramírez. Y desde la línea Urquiza. Iba a estar muy fino. Ya lo vamos a estar viendo. La réplica de la armonía. Línea final. La descarga. La conversión de Cubazo. 12 puntos para él. 12 para Pinto. 14 para Pasarelli, 19 para Torioni, pero esto habría ser clave con esa delicadeza. y el doble, se ponía al frente Urquiza y desde la línea lo iba a cerrar el equipo Santelena, que se iba a llevar un triunfazo, cerraba así la serie. Triunfo de Urquiza, 81 a 74, última conversión. Así se terminaba una serie muy picante, clasificada Urquiza, Partidazo en Paraná, se terminaba el tiempo regular y denle la pelota a este hombre, Martín Girardi, bandejita y empate. 16 puntos para Pipa, así se terminaba precisamente el tiempo regular, no podía estudiantes en la última. Nos vamos a suplementario, típico de playoff, la paridad tiene que estar siempre presente. Bilote interno para Claudé, 13 para Baltasar, 15 para Lautaro dos de los goleadores del equipo de estudiantes y Girardi cuando no, bombazo para Pipa 18 para Caraluya, 20 para Diego Alarcón y esta era la réplica de estudiantes el bombazo de Shandet, 12 para él Baltasar clave desde la línea aquí sumando y con este bombazo clave Alarcón iba a empatar el juego triple de Diego y desde la línea lo empezaba a cerrar Estudiantes, Claudia convertía el primero Marraba el segundo para ganarlo, para empatarlo Villaguay se terminaba el suplementario Bandeja, descarga Va para arriba, bien falta, no hay Se terminaba el juego, ganó Estudiantes en la última Parque de Negro recibía a Ferro Con la obligación de ganar en este juego 2 Y así lo hacía con ese bombazo Atacando la pintura aquí La voladita de Agus Filiau, 15 puntos para él el goleador de todas maneras iba a ser Hernán Minata con 21 en el equipo local y esa era la réplica de Ferro, son imágenes del último periodo atacada por la puerta tercera, linda conversión de Herbert. 21 puntos para Leonel, el goleador 16 para Escalada, 13 para José Melchiori, se terminaba el juego, últimas acciones, la penetración una vez más de Herbert. desde la línea también convertía y esta era la réplica para el equipo de Villaguay Bombazo de afuera, penetración, conversión. Marraba la última Ferro para ganarlo con ese lejano bombazo. Nada, nos vamos a suplementario. Y aquí con un score realmente muy bajo. 3 a 2 iban a ser claves este tipo de acciones, naturalmente. Y los lanzamientos libres aquí con Minata. Y aquí para Ferro se terminaba el partido desde la línea Tenía la posibilidad, y este último tiro lo marraba Parque, quedaba eliminado, ganó Ferro, que sigue en carrera. De esta manera continúan los playoffs en la conferencia 2, cuartos de final. Quienes habían estado esperando los punteros tendrán la ventaja de localidad para arrancar el próximo miércoles el juego 1 para KO, recibiendo estudiantes. Sionista Urquiza. Ciclista Saninetti y nada más y nada menos que el clásico de San Salvador, Sportivo Ferro Partidos de vuelta, se invierten en las localías, será el próximo viernes Y de corresponder un tercer juego se define domingo 30 de octubre Así terminamos un nuevo programa de Pick and Rock. Este programa lo puedes ver en el canal de YouTube de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Playoff en la conferencia 2, definiciones en la conferencia 1, de eso se trata. Y así seguirá este programa de Pick and Rock. Chau, hasta la próxima semana.